Mi padre fue Azkulari y yo soy Azkulari. La verdad es que empecé como si fuese un juego. En los últimos cuatro años he sido el campeón. Yo el año pasado acabé el campeonato, no quería volver a coger un match. Porque acabé muy saturado, se me hizo la temporada muy larga. Los últimos entrenamientos no disfrutaba. Nada me valía, no, no tenía motivación nueva, necesitaba cambiar algo. Y muchas veces pensaba que mi motivación podía ser bajar de arriba, para volver a subir. Yo diría que todos los deportes individuales tienes que luchar mucho contra ti mismo. Y yo muchas veces que he llegado a la cima, ¿no? Además. Lo tengo asumido que en algún momento tengo que bajar. Porque muchas veces pensamos que es difícil llegar arriba, ¿no? Llegar arriba es fácil, lo difícil es mantenerse.